La embarcación china que fue detenida el pasado 13 de agosto por pescar de manera ilegal en la Reserva Marina de Galápagos pasará al uso de la Armada Nacional gracias a un convenio entre la institución y el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar, entidad responsabilizada de la custodia del barco mientras dura el proceso judicial. ¿Qué mejor que la Armada del Ecuador para poder utilizar este barco, por eso es que el día de hoy estamos firmando un convenio el cual básicamente pues eh, dice que estará a la disposición de la Armada del Ecuador para poder hacer uso y patrullaje eh, como ellos lo consideren necesario de acuerdo a los intereses del país y también pues dando, eh, eh, tratando de cuidar las Islas Galápagos para que hechos como estos no se repitan. Inmobiliar entregará la nave a la Armada mediante un convenio de Oso, para que dicha institución la opere y se haga cargo de la conservación y cuidados necesarios, y así evitar que sufra algún deterioro. Este barco va a servir para todo el Ecuador, va a servir de manera que podamos usar como un medio logístico para servir al Ecuador. Cuando las Galápagos lo requieran, el buque estará en Galápagos, cuando las diferentes provincias lo requieran, el barco estará ahí. Gracias a este convenio, el buque que hasta hace poco almacenaba más de 300 toneladas de tiburones ahora servirá como transporte de carga entre el archipiélago y el continente y para operaciones navales de la Armada. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.